Eusko ikaskuntzako lehendakari Anderea, gizarte politiketako helburu orde Anderea, Jaun Andreok egun on eta ongi etorri lurraldea gizarte krisi hoi e, barkatu, gizarte politikak eta zaintzen krisia nazioarteko mintegira. Euskalduna Jauregian bildu gara gaurko egunez gizarte politikek nortasun kolektiboan eta lurraldetako gizarte koesioaren hobekuntzan duten zereginari buruz ausnartzeko. Horretarako zaintza krisiari erantzuteko erabili diren eskualde politika ezberdinak izango dituku jomuga. Errealitate ezberdinak aztertuko dira, erabili diren eredu eta estrategia ezberdinen inguruan ere ausnartzeko aukera izango dugu, Aman komunean ditugun erronkak begiz jo eta batez ere el hemen elkartuko nació nazioarteko bederatzi adituren bidez begirada aberasgarri eta eraikitzaile bat sortu nahi A través de este seminario, seminario internacional, territorio, políticas sociales y crisis en el cuidado, quiere quiere crear un foro que nos permita dar un paso más en este reto que tenemos todos en común como sociedad. Analizaremos el papel que las políticas sociales han tenido como herramienta en la construcción de la identidad colectiva y para la cohesión social. Compararemos también distintos modelos de bienestar, identificaremos nuevos retos y necesidades, avanzaremos también en ver cuál ha sido la respuesta de las instituciones al reto de la crisis de los cuidados desde una perspectiva de género interseccional. Conoceremos experiencias y políticas innovadoras en el ámbito de los cuidados. Como pueden ver, nos espera un día realmente interesante y lleno de enjundia, por lo que quiero dar eh, paso para que nos dé la bienvenida y nos dé unos ideas principales sobre este seminario, Ana Urquiza, presidente de Eusco y Ana Urquiza Anderea, Eusco y Caskunza, presidente Amesedes Surescu, e, Urco gaurko Ría y Matea, eta egunari buruzko Sertela danagusiak. Bale Egun on gusti eta eskerrik asko ema etortzeagatik. Egun on amateko lehendizi eh Lidia Miliabari, nahiz ere Eusko Jaurlaritzako gizarte politikatako Saiguru orde Andrea Islario baita ere eta maien guruan parte hartuko duzuen ekideoi eta eona etorrizartein gustioi benenbetan eskerrik asko eta ongi etorriak izan zaiteztela. Ongietorri Eusko Ikaskuntzak eta Eusko Jaurlaritzak gaur antolatu dugun lurraldea gizarte politikak eta zaintzen krisia izeneko nazioarteko mintegi honetara. Asteko eskerrak emana irizkiot eta berariaz gizarte politiketako sailburu ordezari saio hau aurrera eramateko eskainitako babes eta konfidantzagatik, eta baita ere Bizkaiko Foru Adirasi, va esquerona, ona baita ere, Characo ba, lankidetzarako agertu duten prestutasunagatik. Mintegi hau azken urteotan egiten ari garen lan luzearen baitan beste urrats bat gehiago da. Jarraian adirasiko dizkizuet diren gaurona e gaurrona ekarri gaituzten arrazoiak, aurrekariak eta testu ingurua. Askuntza, es la institución decana de la sociedad civil vasca, y la primera entidad con vocación pluriterritorial y transfronteriza dentro de nuestra geografía cultural que, como saben, se extiende por siete territorios entre dos estados y la diáspora. Desde su nacimiento en 1918, el objetivo de la sociedad ha sido superar las barreras tanto políticas como sociales e incluso mentales para el desarrollo íntegro y armónico de nuestra cultura en nuestro territorio. En su programa fundacional, se fijó como prioridad la atención al bienestar moral y material del país. Conforme a ello, y desde hace más de un siglo, y Cascunza ha desplegado una acción positiva en ámbitos como la economía, el trabajo, la sanidad pública, la protección de los sectores vulnerables o el ordenamiento territorial, entre otros, mediante la investigación, la reflexión y la socialización del conocimiento para una adecuada toma de decisiones por parte de las instancias competentes en cada caso. Y por otra parte, con la creación e implementación de nuevas estructuras que atiendan a las principales carencias observadas. Euskoikaskuntzaren sí. azken congresuan, hau da bimillata amazortzikuan, Euskal Herriko Luralden garapen socioeconómico izan zen sakokki azcertu genuen alder bat. Eta azken la urteotan hainbat forotan landu ditugun lan programen oinarriak han jasotako ondorioak eta proposamenak izan dira in zuzen ere azterketa, txosten eta proposamenen bidez gauzatu direnak. Lanerako hartu dugun abia puntua izan da. Gure etorkizun kolektiboak gizarte babeserako ereduz zabala, eraginkorra eta jasangarria eskatzen duela eta herritar guztien bizikualitatea bermatuko duena. Hori Xabi Bai eta lurralden artean ahalik eta homogeneotasunik hondiena lortzeelako bidea emango duen eredu bat ere. Azken 18arren kongresukoko liburu zurian jasota dagoen bezala, funtsezkoa dena zera da? Gure komunitatearen etorkizunerako lurralde eta gizarte kohesiorantz aurrera egitea. Gaur eta hemen ongizatearen alde lan egitea. Hori xerronka. Eginkusen hori, aldera, garantia handia ematen diogu gure inguruko realitaten eta esperientzian gaineko ezagutzari, eta haien arteko kontrasteari. Ala egin genuen mugas gaindiko 2 mintegiak antolatu genituenean, lehenbizikoa 2008-an, ongizate politikak eta gizarte zerbitzuak izena eraman zuena, eta bigarna 2008-an, zahartzia eta mendekotasunaren arreta Euskal Herriko lurraldeetan izen burua eraman zuena. Mintegi hauen hilduari jarraiki, gaurkoan, arretagunea penintxulako eta Europako beste lurralde batzuetara zabalduko dugu. Gizarte politikak identitateko oletiboak eraikitzen eta antolamendu maila handioagoa lortzen laguntzen duten, tresnak ditugu. Horren adibidez dira, gizarte politikak garatzeko nahikoa eskumen maila duten Eta kultura identitate nabarmena duten europako eskualdeak. Naiz eta agerikoa den lurralde horie guztiek ez dituztela eskumen horie guztiak berdin erabiltzen. Beraz, naitaezkoa da askotariko erantzunak ezberdintasun horie guztiak aztertzea eta ezagutzea. Bestalde, herrialde, eskualde eta lurralde bakoitzak bere berezitasunak ditu. Gure kasuan, Europako Bizitxaropen luzenetako adugu Euskal Herrian. Gero eta adineko jende gehiago kudu bizitza luze eta kalitatezkoaz gozatzeko aukera eta hau gizartearen arrakasta izugarria da inondik ere. Hala ere, jarraipena izan dezan, erantzun berriak behar ditugu maila guztietan. Bai, norbanakoari eta familiari dago kionean, ...eta alor público alor se imprivatu ...cudea que dago kionian. Lo que proponemos en este seminario es... ...reflexionar, dialogar e intercambiar experiencias... ...sobre estas trascendentales cuestiones... ...a partir de las diferentes realidades, modelos y alternativas. Contamos con un plantel de ponentes y participantes... ...de avalada experiencia y trayectoria profesional... ...procedentes de distintos países y comunidades peninsulares y europeas... Con ellas y ellos queremos, por un lado, analizar el papel que juegan las políticas sociales como herramientas para la construcción de la identidad colectiva y para la cohesión social y, al mismo tiempo, comparar las principales características de los diferentes modelos de bienestar e identificar los nuevos desafíos y necesidades que están surgiendo. Buscamos conocer experiencias y políticas innovadoras en el ámbito de los cuidados y aprender el modo en el que las instituciones responden al reto de las crisis de los, de los cuidados desde una perspectiva de género interseccional. Este seminario internacional aspira, en resumen, a ahondar en la reflexión sobre el papel que las políticas sociales tienen en la identidad colectiva y en la mejora de la cohesión social, analizando para ello las políticas concretas con las que se trata de dar respuesta en países, comunidades y regiones de nuestro entorno. Agustia Lortzeko, Gargoizian, la oponencia eta bi maingururen bueltan egituratutako programa sendo eta interesgarria antolatu dugu. Alakuan gaude beintzat. Eta amaitzeko, ba beste behin ere eskerrak eman ona etorri zareten guztioi, eta espero dut gaur hemen irekitzen ari garen eh, jardunaldi hau Aberazgarria eta benetan, ba, ezagutzarako baliagarria izandaki zuen guztioi. Besteri gabe, mila esker. Mila esker zuri, Urkista eh, Anderea, eskerrak eh, mandizkiztue, berdaratu zareten eh, guzti guztiei, eh, baita Bizkaiko Diputazioari eta baita eh, Eusko Jaurlaritzari Ere egitaldi hau ha eman duen laguntza eta en eta orain de Lide Amilibia de la ciudad politiketako saiburu ciudad luzatu nahi ciudad de la ciudad de la ongi etorria la ciudad non gusti hoy, no la es, eta eskerrik asko que es conzarí, va a ver escoto eta guri, en vaya, verdintasuna, justicia, talisarte política, etako, sayari, emenegoteco, auquera, es que en etapa Visitaco, etapagusti, taraco, sain que diseña cea, eta garatzea lenta bat da y charreco, agenda. Horregatik oso oso garantzitu irutsi zaizkigu horrelako eh, topaketak eta bertan parte arcea, ba gure planteamentuak eta gure politike ba bueno ba plasar eta nola es beste politika batzuk eta beste eskualdetan eta beste herrialdetan egiten ari diren politikak ba guk ere ba, jakin, jakiteko eta bueno ba nolabait ba gurera ekartzeko, es? Esta baida foronen programak, bera jasotzen duenes, gizarte politikek garantian dia dute identidad de eraikitzeko eta gizarte a, obetzeko. Eta organismo bizia diren aldetik, gizartean gertatzen diren aldaketara, egokitu behar dute, eragin kortasunez. Erantzun behar diete erronka berriei, eta Hori egiteko modu bakarrenetako bat, nik ni modu bakarra, ba berrikuntzara jotzea dala, ez? Be, berrikuntzaren eskutika etorriko seizkigo erantzun asko begira eta beste clave bat badano dakiguna baita da jasangarritasuna. Beraz bi klabe hoiek ba ba kontutan hartu beharrekoak dira. Si algo hemos aprendido en de recientes situaciones de urgencia es ...que los aprendizajes forzosamente alcanzados en ellas... ...nos han permitido a la postre mejorar políticas estructurales. Eh, pues, venimos, bueno, estamos sufriendo ¿no? las eh, consecuencias de una guerra... ...de la guerra de, de Ucrania. También venimos de una pandemia. Eh, y bueno, en, en diferentes ámbitos hemos tenido que espabilar, ¿no? en el buen sentido. Hemos tenido que activar de, diferentes políticas... Eh, puntuales para dar respuesta a situaciones extraordinarias, pero bueno, pero que con, nos han dado claves para que también podamos implementar esas políticas o adaptar esas políticas a situaciones estructurales. ¿no? Eh, dos ejemplos de eso son, por una parte, Aukera eh, Susperzen, que, que es, una, eh, es un programa que pusimos en en marcha eh, para superar la brecha digital en época de pandemia y que ya lo hemos adaptado como una, un programa que tiene que estar en lo estructural y que se, se, se gestiona desde la parte de infancia e, e, y adolescencia, desde, desde esa dirección. Y otro otro programa que hemos presentado esta semana, que se llama Trapecistac, que hace referencia a cómo apoyar a jóvenes sin red familiar que también pusimos en, en marcha en época de pandemia porque bueno pues se cerraron se cerró el país y quedó mucho joven muchos jóvenes quedaron en tierra de nadie, quedaron en la calle. Bueno, pues cogiendo como idea eh, aquel planteamiento, bueno, también lo hemos llevado a políticas eh, de migración. ¿no? Y son programas que, bueno, pues que van a estar en los presupuestos del año 23 y que hay una financiación detrás de todo esto. ¿no? Y como podemos comprobar, la construcción del bienestar. Es una tarea permanente y siempre tenemos que ir eh, adecuándonos. ¿no? Desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales tenemos claro que esa tarea además tiene que ser compartida. No podemos ir solos, tenemos que ir siempre acompañados de otros agentes, de otras instituciones, de otras personas. Un compromiso del conjunto de la sociedad con el bien común. Un trabajo en red que bajo el liderazgo y la responsabilidad institucional incorpore también e implique también de forma equilibrada a otros sectores, a los cuatro sectores que decimos. ¿no? Tenemos que estar el sector público, también tiene que estar el sector privado, tiene que estar el tercer sector social, pero también tiene que estar la comunidad y las familias. Es el caso eh, en el que estamos trabajando de los ecosistemas de ecosistemas participados. ¿no? Hay ecosistemas eh, que están funcionando en el ámbito de los cuidados, eh, en el que, bueno, además de, de la parte mmm, de políticas sociales y de salud del gobierno vasco, están las diputaciones forales, mmm, con sus departamentos de acción social o de políticas sociales. También están los, los servicios sociales de base, también están las OSIS, está la universidad eh, y están las entidades del tercer sector. Bueno, o sea, es conformar con los diferentes agentes esos ecosistemas que nos van a dar luz a la hora de afrontar los nuevos retos Desde el Gobierno Vasco apostamos por tanto por un modelo que a través de la gestión de lo público y lo común garantice la protección social y el ejercicio efectivo de los derechos además de posibilitar los proyectos de vida particulares de personas y de familias Esto exige de partida adoptar un enfoque interseccional que garantice la igualdad la equidad y la diversidad Dicho de otro modo Todas las personas deben contar con las capacidades, los medios materiales y los apoyos suficientes para desarrollar sus proyectos de vida y para garantizar así su inclusión y participación en la sociedad. Cabe apuntar en este sentido datos, datos que tenemos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año 2020, ¿no? datos que nos dicen que hay, hay un aumento de la desigualdad también en Euskadi, y en un contexto en el que el bienestar general aumenta, vivimos mejor, pero hay una desigualdad mayor. Bueno, estas son claves que no solo ocurren en Euskadi, pero también aquí y tenemos que, de alguna manera, bueno, pues estudiarlas. ¿no? Una desigualdad reforzada por el impacto de tres crisis sucesivas y asociada al género, a la edad y al origen como factores de exclusión. Es imperativo combatir las situaciones de discriminación múltiple y luchar contra estereotipos de género, el edadismo o la xenofobia. Escuadi es una sociedad crecientemente diversa y que precisa adecuar sus políticas y su sistema de protección social a esta realidad. Eta testu inguru honetan, gizarte cohesioak estabaidaforu honen beste gai nagusitako batek, onako hauere eskatzen du. Alde batetik, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aurrean berdintasunen aurrera egitea gizon eta emakumeen berdintasunaren aurrera egitea bestetik belan handien errenten arteko errenten arteko aldea gero eta handiagoa murriztea adin guztien talentua bideratzea eta belan handien arteko ikuspegiak bultzatzea Eta, azkenik, kulturarteko eredu baten alde egitea. Es asimilacionista frantzearen kasuan egiten den bezala, ez ta ere multiculturala errezuma batuen kasuan egiten den bezala. Guk, anistasuna, valoratu eta inklusio eta bide bizikidetza sustatuko dituen eredu bat bultatzen dugu. Eta ez coexistencia utza, arlontan. En lo específicamente relacionado con los cuidados, estamos impulsando una política de transición para transformar el ecosistema de cuidados, adecuándolo a los cambios sociales innegables y profundos, como el envejecimiento de la población, los avances en la igualdad o el cambio de perfiles y expectativas de quien cuida a un ser querido. Estamos trabajando en un, modelo, en un nuevo modelo de organización social de los cuidados caracterizado como antes adelantaba, por un liderazgo del sector público y la cooperación de los cuatro sectores, con un mayor peso del cuidado institucional y un cuidado familiar entendido como una opción que, por supuesto, precisa de apoyos. Un nuevo modelo de cuidados sociales que promueva alternativas viables de atención en el domicilio y alojamientos con apoyos que sitúe por debajo del 30% el peso de los centros residenciales para personas mayores en el gasto corriente del sistema vasco de servicios sociales, teniendo en cuenta que no podemos dejar de aumentar, en términos, perdón, que tenemos que, no podemos dejar de aumentar en términos absolutos eh, la inversión en servicios sociales, pero sí es verdad que hoy por hoy los centros residenciales de personas mayores eh, ocupan se destina a ese ámbito más del 30% de lo que se invierte en las políticas sociales, en los servicios sociales creemos que eso de alguna manera lo tenemos que, que controlar y, y acotar ¿no? e invirtiendo también para transformarlos diversificando la, la, la tipología de estos centros residenciales reduciendo su tamaño y también trabajando en las diferentes unidades de atención y, y de, de convivencia que tenemos que trabajar ¿no? en los nuevos modelos que se están planteando en los centros residenciales de personas mayores considerándolos más como un hogar que como una residencia al uso, como se ha considerado hasta ahora. ¿no? Nuestro modelo de cuidados sociales no es el modelo nórdico que históricamente ha identificado liderazgo y gestión pública. No es el modelo alemán que considera la iniciativa pública subsidiaria de lo civil. Y no es Tampoco el modelo familista del que venimos, que deposita la responsabilidad del cuidado en las familias y de forma generalizada en las mujeres. El modelo de bienestar, el modelo de cuidados por el que apostamos y hacia el que estamos transitando, refuerza el cuidado institucional también de quien cuida, sin perder la contribución de las familias, pero sin que ese cuidado familiar descanse solo en las mujeres. Es un modelo, insisto, de liderazgo y responsabilidad pública y cooperación entre sectores en el que se amplían los derechos subjetivos, aumenta el gasto social y se despliega el sistema de protección y sus diferentes subsistemas, incorporando medidas de urgencia ante las crisis y estabilizando después algunos programas que se muestran eficaces. Este modelo mixto de cooperación público-privada, con prevalencia de lo social, es un modelo propio de bienestar, distinto, como decía, de otros que caracterizan a otros estados de bienestar europeo. Es un modelo diseñado para la protección de la educación, la salud y la autonomía, mediante prestaciones educativas, sanitarias y de cuidados sociales, entendidos como apoyos relacionales para la integración social con autonomía. Un modelo que puede consolidarse en un pacto social por los cuidados y que, como antes apuntaba, asegure la sostenibilidad económica y social de los cuidados en la década del, de, del 2030, cuando la generación del baby boom alcance el límite actual de la esperanza de vida libre de discapacidad, que como sabéis, bueno, pues una vez alcanzada ese límite de esperanza de vida libre de discapacidad, empiezan gastos mayores en el ámbito de la salud y en el ámbito de los servicios sociales. Nos encontramos pues, en plena transición y como corresponde a cualquier política de transición, debe sustentarse en estrategias y acciones innovadoras que enmarcadas en el ámbito competencial del departamento también cuenten con la colaboración de otros departamentos de otras instituciones de otros agentes. Itzalderren eran esaten ni zuen agendan leintasuna dela autonomia bizitzako etapa guztietan sustatzera bideratzeko zainketa eredua diseinatzea eta garatzea. Eta horrek esan nahi du bizi ibilbidean diversifikaziora egokitzea. Bizi itxaropenaren eta desgaitasunik gabeko bizi itxaropenaren igoerara egokitzear dakar, adineko autonomoekiko politikaz bultzatuaz. Politika ereduen diversifikaziora eta zaintza ereduen aldaketara egokitzear dakar. Familia yen, eta familia laguntzeko, saredi gabeko, gaste migratzaien etorrerara egokitzear Dakar. Edo abeste, a beste, landa ere muetako errealitatea ere egokitzear Dakar. No quisiera terminar mi intervención sin señalar que en esa necesaria transición hacia un nuevo modelo resulta esencial adoptar la que podríamos denominar la regla de las cuatro R's. La primera de ellas recoge la necesidad de reducir la proporción que representa el cuidado familiar al reforzar el cuidado institucional. La segunda de ellas busca redistribuir los cuidados, aumentando la responsabilidad de los hombres en el cuidado familiar y también en el cuidado en general. La tercera persigue reconocer, valorar y dignificar los cuidados. Y la cuarta tiene por objeto, representar a los cuidados, es decir, dar voz a las personas cuidadoras. Reitero pues, nuestra llamada a la cooperación entre sistemas y entre sectores. Solo así podremos construir políticas de transición y un ecosistema de protección social que ofrezca respuestas alineadas e integrales. Si nuestros objetivos son comunes, también nuestras acciones deben serlo. Impulsaremos y consolidaremos una gobernanza colaborativa dentro y fuera de Euskadi, con la innovación y la sostenibilidad como herramientas y con la mirada puesta en el futuro. que que o espero, de. de potencia joan emgin behar dut, baina, bueno, gero izango dugu aukera baita ere, bideon bidez, eta ikusteko e, eta seguro interesantia izango dela. Eskerrik asko. Mila esker, amelidia handerea. Irekitzat, emango dugu beraz gaurko nazioarteko mintegi hau, ikusen bezala, argazki ofiziala, atera eta gero, Hemen badakiztue eh, askotan grafikoak direla egin dutenak eh Michi? <risa> Eskarrik asko.